Nada, vamos de una vez, vamos a tratar de que los videos sean lo más cortos posibles. Te recuerdo, acá abajo tenés el, eh, el, nuestra página, nuestro gran grupo, eh, nuestra comunidad de astrológica. Eh, y te puedes unir como miembro y ahí vamos este año a ponerle mucha fuerza a la página eh, bueno vamos de una buena vez con este júpiter en cáncer hoy nos toca aprender júpiter en cáncer tres palabras claves positivas y tres palabras claves negativas de júpiter en cáncer ahí tenés el simbolito ahí que es el simbolito de Júpiter en Cáncer si te encontrás con una carta natal un estudio astrológico o tu propia carta natal que, eh, que coincide con Júpiter en Cáncer eh, como positivo es que son tradicionales son idealistas y son benevolentes como parte en sombras de ese Júpiter en Cáncer tenemos tres palabras claves. Son miedosos, son confiados y son distraídos. Así que bueno, a tener en cuenta esas cosas. Y nosotros... Me saco los lentes que me quedan muy feos. ¿Nosotros nos volvemos a encontrar? Claro que sí. Por supuesto que nos volvemos a encontrar. Mañana con Júpiter en Leo. Chao, hasta mañana.